Los millennials y la generación Z tienen una forma muy distinta de ver la fuerza laboral a como era a principios de este siglo o el siglo pasado. Hoy vamos a hablar de una tendencia bien interesante con Harrison Caldas de Natura. Harrison, bienvenido. Y bueno, entremos de una vez en materia. Háblanos de esa tendencia, cómo se llama y por qué es tan importante tenerla monitoreada y además sacarle provecho bienvenido. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por este espacio. Pues definitivamente como mencionabas, ¿no? Eh, el job hopping, como se conoce, o ese movimiento que hoy tenemos, es una tendencia en el mercado súper fuerte. Hoy definitivamente las generaciones millennials y la generación Z, definitivamente entre los 18 y 34 años considera que es una buena práctica. ¿no? Es una buena práctica porque hoy sienten que quieren estar desafiados, sienten que quieren moverse de compañía, sienten que quieren tener nuevos proyectos, sienten que quieren crecer rápidamente. Y sabes, nosotros desde las áreas de recursos humanos y sobre todo en el movimiento hoy que estamos teniendo y las tendencias, como mencionabas, hay que aceptarlo, hay que movernos en esa vía y sobre todo hay que traer ese talento innovador a las compañías, Juan Carlos. Eso es lo que tenemos que hacer en esta tendencia de recursos humanos. Bueno, es importante que aquí hablemos un poquitico de la trayectoria, porque tradicionalmente las empresas, eh, sobre todo las más tradicionales, han pensado en el tema de estabilidad, de tener gente que se quede mucho tiempo dentro de la compañía, que haya bajos niveles de rotación y esto que estás planteando habla de personas muy creativas, con un gran potencial, pero que de pronto no se, no se queden mucho tiempo al interior de la empresa. ¿Cómo manejar esto desde la compañía? Mira, yo creo que lo más importante es entender que esto es algo en tendencia que no es algo negativo y sobre todo lo más importante es cómo le sacas el mayor provecho. El objetivo de las compañías hoy tiene definitivamente que ser no complacer a la generación, estamos de acuerdo, pero sí desarrollar esas habilidades, sobre todo para los líderes de las organizaciones que tú mencionas, para atraer ese mercado laboral y facilitar toda esa adaptación al cambio constante y permanente que hoy estamos viviendo. Desde las organizaciones, como tú mencionabas, hay que definir procesos y definitivamente hoy la gente quiere conectarse con un propósito, ¿sabes? Nosotros siempre hablamos de esto cuando te hablamos de la cultura, por ejemplo, de Natura. Y es, los jóvenes quieren conectarse con algo que es más grande a la compañía. Quieren conectarse con el producto, con la marca, con la innovación y quieren conectarse con algo que haga propósito o cultural con su vida. ¿Sabes? Eso es muy relevante hoy y es lo que busca la generación Millennial y la generación Z. Quiere decir entonces, Harrison, que aquí hay un reto muy grande en lo que tiene que ver con ese reforzar esa cultura organizacional, pero a la luz de paradigmas nuevos, ¿cierto? Donde el empresario se sienta bien, las empresas se sientan bien, pero esta nueva fuerza laboral tan potente también esté cómoda. Tal cual, Juan Carlos. Yo creo que, mira, algo que hay que hacer es creer en esa fuerza de la red y en los ecosistemas diversos, ¿sabes? Hoy tenemos que buscar ese motor de la innovación, que los resultados sean sostenibles pero lo que tú mencionabas, hoy tenemos que conectarnos desde la cultura organizacional para crear esos ambientes donde la gente primero alcance sus sueños, su desafío, se desarrolle y sobre todo puede hacer lo que quiera hacer, ¿sabes? Tú mencionabas algo muy relevante y es hoy los jóvenes definitivamente quieren estar en un espacio seguro donde puedan tener el dress flexibilidad, donde puedan tener aportar a proyectos, aportar a nuevos resultados, porque son personas que todo el tiempo traen ideas. Tú lo mencionabas, debemos movernos a personas que se sientan más tranquilas y sobre todo dejarlo ser. Eso es súper relevante en las compañías. Bueno, yo pienso que todo este movimiento del que hablas eh, requiere un liderazgo distinto, ¿cierto? un liderazgo muy consciente y además un liderazgo que está en sintonía con esa nueva realidad de estos jóvenes que tienen una mentalidad muy distinta a, a nosotros, a los que somos generaciones mucho más mayores. ¿Qué características debes, eh, consideras que debería tener ese nuevo líder para, para esta fuerza laboral? Mira, acá hay, primero, acá hay muchas cosas que hay que trabajar. ¿no? El primero es cambiar la mentalidad de las empresas, como tú mencionabas, y de los líderes, y es entender que hoy los desafíos son otros, que hoy, trae, hoy traemos personas del mercado totalmente distintas. El segundo es que definitivamente integremos los procesos pensando en qué va a desarrollar o cuáles capacidades necesitan esos nuevos líderes. Hoy tenemos que tener apertura. Hoy tenemos que hacer que las personas que lleguen con nosotros se desarrollen, crezcan rápido. Hay que desarrollarlos en que hagan job rotation, que se muevan a otras posiciones. Hay que cambiarle la mentalidad al líder que piensa que solamente el crecimiento es hacia arriba. no Crecer también es hacia los lados. Entonces, esta, este grupo de personas les encanta participar en proyectos, en que los llevemos al frente, en que se tomen decisiones. Eso hacemos en nuestra compañía, ¿sabes? Nosotros no creemos tanto en la jerarquía. Lo que hacemos es que definitivamente desde un practicante hasta un director tenga el mismo voz y voto en un proyecto, traiga ideas, innovación. Eso es lo que tenemos que hacer, que los líderes salgan de esa mirada tan cortoplacista y entiendan que hay un mundo diverso fuera dispuesto a trabajar con nosotros. Bueno, eso me encanta porque además eh, nos fascina aquí traer temas prácticos de aplicación y es lo que tú nos traes, O. Oh, Harrison, es... En Natura, específicamente, cómo vienen manejando. Ya nos has dado algunas pistas, pero a ver, ¿dónde consideras que es la clave para, para que las organizaciones y las empresas tengan en cuenta esta nueva tendencia y que saquen provecho, que les vaya bien a los unos y a los otros? Mira, yo creo que es súper importante y es: hay que traer a la gente, hay que desafiar a las compañías y sobre todo ese nuestro trabajo, nuestro trabajo es de recursos humanos. Si sí, el viejo recursos humanos que solamente hacía gestión administrativa, pagar la nómina y demás, eso ya pasó. Eso es un fundamental. La gente, hoy vuelvo y te digo, se conecta con, se conecta con algo que es mayor, con algo que es su propósito. ¿Qué hacemos en Natura? Primero, traer el 70% de nuestra compañía hoy es gente millennials, ¿sí? Y generación Z. ¿Qué hacemos nosotros? Buscar beneficios que sean atractivos traer tendencias de mercado, hacer retarlos en proyectos, moverlos de geografía, que hagan un job rotation en otro país y vuelvan y traigan buenas prácticas. El, 70, el 50% del el crecimiento de nuestra compañía tiene que ser con indicadores de gente que se promueve internamente. Entonces mira el poder que hay en las organizaciones hoy y es como desafiamos constantemente. Y algo que me encanta de Natura que nosotros hacemos es que las personas pueden trabajar en distintas áreas. Yo desde recursos humanos me podría mover a un área de negocio y esto solamente se logra cuando valoramos la capacidad de la persona, cuando hacemos nuestros foros de talento y decimos esta persona tiene competencias para otro rol, ¿sabes? Es muy importante abrir un poco más la mente y entender que las compañías son muy dinámicas y que cambian todo el tiempo. Bueno, ya estuvimos hablando también desde el punto de vista de Natura y de la organización que contrata esta fuerza laboral. ¿Cuáles consideras, eh, Harrison, que serían esos retos que tienen estos jóvenes para, para sintonizarse, para sincronizarse con estas compañías nuevas que ya están atrayendo este tipo de talento? Yo creo que lo más importante, Juan Carlos, es la capacidad que ellos tienen de adaptación. Yo creo que son personas que todo el tiempo eh, buscan eh, encontrar un sitio. Mi recomendación para toda esta fuerza la laboral que está saliendo es que busquen algo que los mueva, que busquen algo que les guste hacer. Yo creo que no hay nada mejor que levantarse todos los días sabiendo que estás haciendo algo que te gusta. Y sobre todo, la apertura que tienen que tener a nuevas compañías, a nuevos modos de, pens de pensamiento, a definitivamente procesos que son distintos, pero lo más importante, que sean auténticos, que traigan ideas, que generen valor, que desafíen. Mira que cuando uno trae a esta población uno dice, wow, me desafíen hasta la forma en la que traen los argumentos. Y no porque esté de una manera errada, sino que al contrario lo que tenemos que hacer nosotros es y buscar también alternativas que lleguen a un acuerdo para las dos partes, ¿sabes? yo creo que es una fuerza laboral increíble y que debemos abrazar en las compañías y mucha apertura, mucha apertura a lo que necesitamos en este momento. Bueno, digo que vamos a hacer un repaso y sobre todo resaltar cuáles son esos principales aprendizajes que ha tenido Natura hasta ahora con este público de laboral. Yo creo que hay algo súper importante en todo esto, Primero, es que definitivamente hemos ganado bastante. ¿Sí? Es una generación que trae ideas, que moviliza a una compañía, que hace mucho fit cultural con lo que nosotros hacemos. Y algo muy relevante es que son personas que se conectan con el propósito de la marca saben, es súper importante que toda esta generación se conecte con esa compañía, que se conecte con lo que quiere hacer y mira que los resultados son increíbles, son personas movilizadoras, traccionadoras de cultura y son personas que todo el tiempo nos desafían y eso me encanta, son personas que todo el tiempo nos traen nuevos pensamientos y que vienen con ideas nuevas. Bueno, es algo muy importante Harrison, es que este programa está muy enfocado en emprendedores, Digamos, en empresas más, más medianas, más pequeñas, inclusive pequeños comercios eh, a lo largo de Iberoamérica. ¿Qué, ¿Qué les dirías a ellos? Porque uno creería, bueno, estamos hablando de Natura, entonces esto es para organizaciones muy grandes. Eh, el pequeñito, el chiquitico, ¿cómo lo puede aplicar en su vida cotidiana? Mira, Juan Carlos, yo creo que acá no hay valor de empresa mediana, grande, chica. Yo creo que realmente es quererlo hacer. Yo creo que lo mejor que podemos hacer como empresarios, y creo que eso aplica para cualquier tipo de compañía, es que definitivamente uno tenga el interés, le dé el valor al talento, ¿sí? Y sobre todo entendamos que hoy la diversidad es tan amplia que si nosotros no lo hacemos, no estamos traccionando el mercado. No estamos generando valor y sobre todo no estamos siendo competentes versus compañías que sí se mueven rápidamente. Hay que arrancar por algo. No todo lo podemos hacer al tiempo, pero yo creo que sí es necesario que tomen el aprendizaje, tomen lo que mejor puedan aplicar y sobre todo se den la oportunidad, se den la oportunidad de traer un talento que innove, que cree y que desarrolle. Harrison, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante aquí en Negocios en tu Mundo. No, Muchas gracias a ti Juan Carlos y estoy feliz de poder transmitir algo de lo que hacemos y gracias y un abrazo para todos. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.